Hola a todos, pues aquí estamos en un directo más de La tribu entre especies que desde hace un par de semanas hemos pasado a los miércoles y aunque a lo mejor durante el mes de mayo va a ser un poco intermitente porque no voy a tener toda la, la facilidad para hacer estos directos como yo hubiera esperado pero no me olvido y aquí estamos, este miércoles más a las 3 de la tarde hora de Madrid para hablar en este caso sobre la importancia del nombre de los animales. Cada miércoles estamos haciendo un reto que tiene que ver con el aprender a amar cada vez más como lo hacen los animales. Eh, lo paramos cuando me tuve que ir, a, cuando fui a Chile durante todo el mes de abril eh, para, para hacer cursos y, y dar charlas. Ya he vuelto, vamos a retomar, pero eh, he querido este primer directo desde entonces, eh, en vez de coger uno de los retos, eh, dedicarlo a este tema que llevo tiempo queriendo hablaros de él y queriendo decir una serie de cosas sobre ello, porque muchas veces en consulta eh, vemos que el nombre de los animales tiene realmente mucho peso y no somos siempre conscientes, incluso cuando creemos que que lo sabemos, que entendemos que realmente es un tema importante para nuestros animales, luego en las sesiones vemos que, que no hay claridad sobre el tema. Entonces, que durante el día de hoy, durante el directo de hoy, es eh, de lo que os quiero hablar. ¿Cómo afecta el nombre de nuestros animales a nuestros animales y a nuestra relación con ellos? ¿no? ¿Por qué es tan importante este tema? Bueno... De hecho, yo conozco, conocí hace ya tiempo un gato que se pasó la vida dentro de una maleta, no quería salir de esa maleta con tal de que no le llamaran, con tal de que no dijeran su nombre. Su nombre era Cacotillas y él era un gato muy serio y no le gustaba nada su nombre y con tal de que no le nombraran por su nombre, él se pasaba la vida dentro de una maleta. Enfadado además, ¿no? Fíjate si puede llegar a influirles su nombre. Creemos muchas veces que les da igual que una, una cosa que otra, que no lo entienden. Tenemos la, la errónea idea de que nuestros animales no entienden el significado de su nombre. Y sí, ellos entienden perfectamente el significado de su nombre. Es más, a veces lo entienden mejor que nosotros mismos. Y esto es algo que voy a ir explicando poco a poco a lo largo de este vídeo para que vayamos realmente dándonos cuenta por qué es que influye tanto su nombre a nuestros animales. Veo que ya estáis llegando todos, hola Eva María, hola a todos, fenómeno, aquí estamos los de los miércoles. Vale, el nombre, para empezar, el nombre tanto para ellos como para nosotros es una parte súper importante en nuestras vidas, pues es una palabra que la gente va a repetir y repetir cada vez que nos llame, cada vez que quiera saber de nosotros, cada vez que se hable de nosotros, y lo van a repetir como si fuera un mantra. Y la energía de nuestro nombre, cuando lo nombran, cuando nombramos a nuestro animal, cuando nos nombran a nosotros, están repitiendo esa palabra como un mantra y llamando la energía que ese nombre eh, emana, que ese nombre pide, para que salga de nosotros, o sea, realmente es casi casi como una invocación, ¿vale? si nos ponemos, eh, si nos ponemos a hablar casi con propiedad del tema. ¿no? Cuando a mí me llaman Maribí, el significado de Maribí, es esta, es esta, la gente está llamando de mí a esa parte de mí, ¿no? algo que, refer que tiene que ver con el significado de Maribí. Cuando las ballenas me pusieron el nombre de Simona, eh, para qué significa, bueno, significa en la que sabe escuchar, obviamente cuando las ballenas ponen un nombre lo hacen con conciencia, a mí el recibir ese nombre de ellas me hizo entrar en conciencia de una capacidad y un camino de vida que, que, que había para mí, que estaba en mi alma. ¿no? Las ballenas me pusieron el nombre con respecto a mi vibración, a mi esencia, con respecto a mi camino. Entonces, ese nombre como que impulsa, acompaña y subraya eh, quién soy, lo que hago, eh, lo que mi, mi caminar expresa, ¿no? Ese es un nombre puesto con conciencia, con cariño y con conciencia. Pero nosotros muchas veces no ponemos los nombres por eso. Muchas veces los ponemos, pues, la mayoría de las veces por capricho, porque me gusta este nombre, pues, ¿quién no ha pensado desde chiquitito? Cuando tenga un niño o una niña le voy a llamar, boom, un nombre de, porque me gusta, bien porque me gustó el nombre la primera vez que lo escuché, bien porque conozco a alguien que me cae bien o que me parece estupendo que tiene ese nombre, ¿no? Bien porque me parece gracioso también, con los animales pasa mucho, ponemos nombres porque nos parecen graciosos, eh, pues ponle, por ejemplo, alguien estaba hablando ahora en el grupo cuando he sacado el tema de, de cómo había nombrado a esos animales por dos eh, protagonistas o dos personajes de una serie de vikingos, ¿no? Eh, pues a veces es porque te parece ese vikingo, te parece lo más, ¿vale? Y te encanta ese personaje y hasta tú te identificas con él y entonces lo haces como porque te gusta el nombre, porque te gusta ese personaje... Otras veces lo haces porque te hace gracia la idea de llamar a un gatito pequeñito o un perrito pequeñito que acabas de adoptar eh, con el nombre de un superguerrero de, la serie, de tu serie favorita, ¿no? Eso se da mucho. También he visto en protectoras eh, poner a los nombres, claro, los protectoras recibiendo animales cada dos por tres ponen un montón de nombres y hay veces que ya no sabes ni qué nombre poner, entonces... Recurren a, a cosas obvias, como por ejemplo, si llegan muy desnutridos, un animalito muy desnutrido, con el cuerpo muy pequeñito, la cabeza muy grande, y le, y le llaman cabezoncito, esto lo he visto hacer, o cojito, o, o bueno, algo, algún nombre que de alguna manera les viene un poco con la historia del animal, ¿no? Con la historia o con la herida que el animal tiene, en fin. Tal cual les vienen sin pensar mucho más, ¿no? Bueno, pues es importante saber cómo influye la energía del nombre y el nombre en sí a la persona y a los que nos relacionamos, bueno, a la persona, a la persona o al animal y a los que nos relacionamos con ese animal para no estar, según pones un nombre, poniendo una cruz sobre el animal, poniendo una cruz o invocando cosas en él que no quieres invocar, ¿no? por ejemplo, hablando de protectora, recuerdo muy bien eh, el caso de Brutus. Eh, Brutus era un American Stanford, muy guapo, jovencito, súper cariñoso, muy lindo, pero Brutus vivía, estaba en una protectora esperando que alguien le adoptara, vivía en una jaula estupenda pero detrás de unos barrotes, y, en su, y, en, y al lado de su jaula ponía su nombre Brutus, él él estaba normalmente dentro de su chenil y cuando alguien le llamaba o veía que había alguien eh, dando un paseo por allí, salía a saludar salía pues como salen los American Stanford, con toda su energía de cachorro y de American Stanford tú, tú, tú, a ver quién había, pero claro la gente que estaba viendo perritos varios, a ver a cuál, se, cuál eh, le vibraba y se llevaba a casa eh, de repente leía Brutus, miraba y por la puerta salía un torete blanco como loco mirando. Claro, la gente se pegaba un susto. Lo primero que ocurría es que la gente, ¿cómo veía a la gente a Brutus? Pues le veía bruto, le veía como madre mía, y encima con toda esta historia que hay, con las razas peligrosas, que no peligrosas, qué tal, veían un American Stanford, que habían oído que si era una de esas razas, veían el nombre de Brutus, le salía con toda esa energía, y ya lo último de lo que la, una, de lo que la gente se daba cuenta, la mayoría no se daban cuenta, es que Brutus era un alma de Dios, súper cariñoso, muy tranquilo, vale y que hubiera, y además súper obediente y con ganas de aprender todo eso no se veía, porque el susto lo bloqueaba. ¿Qué sentía Brutus? Brutus sentía que cada vez que salía por esa puerta con alguien nuevo que no le conocía, se pegaba en un susto. Brutus sentía que él daba miedo. ¿Te imaginas tener esa energía? ¿Te imaginas tener esa, dar esa sensación cada vez que, que alguien te conoce? Los de la protectora, por supuesto, no le habían puesto ese nombre por eso, o sea, con esa intención. Ni siquiera sé ni si ellos le habían puesto el nombre. Puede que no, ¿no? Pero este puede ser un buen motivo para cambiar un nombre. Que estar proyectando sobre el animal una energía que no le hace. Eh, que no le hace eh, justicia, pero además, no solo que no le haga justicia, sino que no quieres. Muchas veces. El cambio de un nombre puede ayudar a cambiar hasta la actitud de un animal. ¿Por qué? Pues porque, como os decía, cada vez que nombramos al animal, decimos el nombre, estamos como invocando una energía dentro de ellos. Entonces, recuerdo, por ejemplo, la historia de Pancho. Pancho fue de Pancho y Atila. Atila ya le conocí muy mayor, pero Pancho vivía con Atila, Atila siempre había sido el líder de la manada, qué curioso, ¿no? y él llegó después también, y en la familia había ya todo un espacio para Atila, Pancho pues era más bien pasota, por lo menos esta es la idea que todo el mundo tenía de él, que era más bien pasota, que no hacía mucho por implicarse en las cosas y que, se, y que se, si podía escurría el bulto. Esa era un poco la, la idea que se tenía de, de, de Pancho. Y cuando un día me llamaron para preguntarle eh, cómo podíamos implicarlo un poquito, le veían como apático incluso, ¿no? Y es, ¿cómo podemos hacer que se implique un poco más, que, que esté un poco más, no sé, notarle más feliz, más, más pleno, más alegre? A lo mejor es que no quiere estar con nosotros. Y cuando le pregunté a Pancho, Pancho me dijo, cambiarme el nombre, lo dijo así, ¿eh? alto y claro, dice... Cambiarme el nombre, digo, el nombre y por qué dice Pancho, Pancho, Pancho no, no me inspira, no tiene que ver con mi energía, pero además, cuando esta gente, cuando mi familia dice Pancho, tienen, tienen una idea ya de cómo voy a ser, que me proyectan una y otra y otra vez, y hace que haya, haya cosas que yo hago con una intención que ellos interpretan con otras. Entonces, me estoy dando poco a poco por vencido porque veo que no me ven y no me entienden. Y digo, vale, muy bien, y eso lo dije a la persona, las personas estaban obviamente dispuestas a escuchar, ¿no? y le preguntamos qué nombre quería, y él pensó, pues Curro, Curro. eligió Curro, que yo. para mí fue, en ese momento yo así siempre lo entendí, justo el otro, el otro punto. Empezaron a llamarle Curro, y cambió completamente. Rápidamente, eh, el que antes Pancho, el antes llamado Pancho, ahora curro, eh, encontró su lugar en la familia, empezó a, a estar más activo, a implicarse más, a, a cuidar de unos y de otros y a estar mucho más presente y más feliz. Ahí pasaron varias cosas. La primera, súper importante, que le habían tenido en cuenta? Habían tenido en cuenta, como para preguntar, y le habían tenido en cuenta lo que había dicho. Le habían... Entonces, ya solo eso a él le cambió un poco la perspectiva y la relación con, con su familia. La segunda, la energía del, del nombre. Como decimos, de Pancho a Curro va un mundo, ¿verdad? Eh, sobre todo, por no solo por el significado del nombre, que obviamente también, sino por lo que para esta gente... Esta familia implicaba un nombre u otro, o el cambio de un nombre a otro. Lo que os puedo decir es que a partir de entonces, Curro encontró su lugar en la familia ya para siempre. Todos acabaron súper felices de haber hecho caso, ¿no? Y de haber hecho ese cambio de nombre. Me dice Natalia, tienes toda la razón, mis gatas saben cuando las llamo, saben cuándo van a comer y... van a comer sin necesidad de ver... Vale, a ver, estoy viendo algún comentario más por aquí... Vale, cojo algunas preguntas que me estáis haciendo. ¿Qué pasa cuando les cambias el nombre a tus gatos? ¿O a veces los llamas por motes cariñosos y pocas veces por su verdadero nombre? Vale, buena pregunta y de hecho es parte de lo que quiero, de lo que quiero tocar en este vídeo. ¿Qué pasa cuando... cómo se cambiaría el nombre? O sea, bueno, la pregunta es distinta, estoy viendo. La pregunta es, ¿qué pasa cuando le cambias el nombre constantemente a un animal? Vale, depende. Depende y depende por una de las cuestiones que estamos viendo. Un nombre tiene que ver con cómo el mundo ve al animal, ¿no? Las personas que va a conocer, que, le van a, que van a interactuar con él, ven al animal. Tiene que ver cómo tú, su persona, ves al animal, pero no solo por el significado del nombre, y esto es importante. Igual que en la telepatía, no importa solo el contenido, o sea, también el continente, me refiero, eh, no sé si se lo explica, pero, eh, por ejemplo, me acuerdo del te, de, de, de Wendy, una perrita a la que en una consulta su persona quiso que le preguntáramos si le gustaba el nombre. Dijo, a mí me encanta llamarla Wendy, pero no sé si a ella le gusta el nombre y si quiere se lo cambiamos. Preguntamos a Wendy y Wendy nos dijo que mira, que el nombre le encantaba, pero que le encantaba sobre todo porque cuando la, su, la, su persona, su responsable, la llamaba Wendy, eh, la energía que le emanaba era de princesa, ¿no? Se sentía como iluminada y como bonita y como, bueno, ¿cómo se sentía? Todo lo que el nombre de Wendy significaba para esa persona. Así que más que la palabra en sí, Wendy, a Wendy lo que le gustaba era lo que su persona eh, emanaba o veía en ella cuando la estaba llamando por su nombre. Por lo tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. No es solo el significado del nombre, sino lo que, lo que implica para nosotros lo que, el significado que tiene intrínseco. Por ejemplo, en esta conversación que había justo antes de empezar el, el directo de la gente de la tribu, estos dos, no sé si son perritos o son gatitos, no lo habéis dicho, pero eh, que se comen los cables y que la lían parda de vez en cuando y tienen dos nombres de personajes de una serie de vikingos. Bien, ¿por qué es? ¿Porque tienen nombre de vikingo que la lían parda? Bueno, puede ser, puede ser. Y ahí está varias cosas. Por un lado está la energía que tú emanas cuando le llamas. Eso puede estar o no ahí. Va, eso le va a influir. Puede ser el tema, puede ser que realmente estás llamando Thor y te estás acordando del dios de la guerra nórdico, ¿no? Entonces, de alguna manera, inconscientemente, obviamente no todo el rato que le llamas Thor, pero está para ti, esa palabra tiene esa, esa, esa fuerza. Si es así, aunque tú estés llamando a tu gato, también estás llamando al, al dios de la guerra. O sea, estás llamando al dios de la guerra en tu gato. Pues, si es movidito, ¿vale? Si es guerrero, sí tiene que ver con su nombre. Efectivamente, pero a veces no es eso. A veces no es lo que estás invocando en él, sino porque le has puesto el nombre por alguien ya, ya sea un abuelo, ya sea otro perro que tuvisteis, ya sea eh, un personaje de película o de leyenda o de la historia, que todo hay, ¿no? Eh, no es solo la energía que tú emanas al llamarlo, sino que ese nombre también, si tú lo relacionas con ese personaje, está directamente relacionado con, con, con el personaje y el carácter de ese personaje. O sea, eh, por ejemplo, sí, si Ragnar, ¿no? Llama, Anda que hay muchos, ¿eh? De un tiempo a esta parte, desde que se, se estrenó la serie de vikingos, hay un montón de Ragnars, a mí no me extraña porque me encanta el nombre, pero seamos conscientes de lo que estamos haciendo para ver si es que lo queremos hacer o no. <ríe> y también a quién se lo ponemos, porque a veces, como a Curro le balanceó su nombre, paso de, pasando de Pancho a Curro, pues un nombre puede ser apropiado para un tipo de animal y no apropiado para otro tipo de animal. Si con ese nombre estamos potenciando cualidades que un animal ya tiene de sobra, a lo mejor nos estamos pasando, estamos dando una sobredosis. Si estamos potenciando cualidades que equilibran eh, otras que, que el animal, ya, que la, las que el animal ya tiene, o sea, que le equilibran, entonces ese nombre le puede venir muy bien. ¿no? A lo mejor si tengo, ponte que tengo eh, un animal miedoso, muy tímido y bastante apático, pues a lo mejor le llamo Ragnar porque veo en él un gran guerrero, inteligente, valiente y que, bueno, y capaz de todo, se me ocurre. Y, y le viene muy bien ese nombre, con esa intención que se le estoy poniendo y con ese personaje que lleva detrás, ¿no? Eh, aún así, es guerrero, ¿eh? O sea, no perder de casa, to todos los matices importan. <risa> Pero... Eh, pero bueno, le puede equilibrar. Sin embargo, si a un perro que ya es machito él, que le encanta ir eh, marcando por aquí y por allá, que tiene un punto de rápidamente medirse con el de al lado, y a mí no quiero eso, ni me viene bien, y de hecho a él tampoco, porque de hecho es que eso no le viene bien a nadie, aumentar eso, porque te carga el hígado, porque te vas a tener problemas a la hora de convivir, por en fin, por un montón de cosas, entonces tengo que buscar otro nombre que le apacigüe, que le relaje, que le, que, le, que le conecte con a lo mejor con una ternura o con una calma y una paciencia que de primeras no tiene. Incluso es bueno saber de dónde viene ese, ese punto chulito suyo, ese punto guerrero suyo, para saber exactamente qué es lo que tenemos que contrastar, porque a lo mejor si lo que está es contrastando un miedo, le pongo un, un nombre de que, que acentúe el miedo, no estoy ayudando, no sé si veis aquí el, el punto. Por eso, a veces, coger una, comunicación, una sesión de comunicación con un animal para, para hablar de su nombre, no es perder el tiempo, pensamos a veces que es como, bueno, ¿y le gusta su nombre? Sí, no, vale, pues adiós. Nunca, jamás va a ser así. Vamos, no una comunicación bien hecha, porque todos estos matices se van a hablar. Todos estos matices van a salir, ¿no? Y son importantes además. ¿Qué es lo que le gusta o no le gusta de su nombre? ¿Qué es lo que siente? Que, ¿Cómo es su relación con vosotros? ¿Cómo influye su nombre en la relación con vosotros? Y si hay algo que cambiar, ¿cómo hay que cambiarlo? ¿Desde dónde y hacia dónde? Hay que cambiarlo. Todo eso nos lo dejan ellos súper claros. De hecho, todo lo que os estoy explicando aquí lo he aprendido a base de sensaciones, de, de sensaciones, de sesiones, de comunicaciones con animales durante todos estos años. Eh, más cosas porque hay mucho que decir sobre esto. Bueno, como decimos, les influye en nuestra manera de ver, de entender ese nombre nuestra, la energía que nosotros relacionamos con ese nombre, los personajes por los cuales les hemos puesto ese nombre, ya sea mi abuelo, ya sea su abuelo, ¿vale? Ya sabéis, no sé si habéis oído en terapias transpersonales que no aconsejan poner a los niños el nombre de sus abuelos o de nadie de la familia, porque es como que le conviertes directamente en el doble de ese abuelo o ese tatarabuelo y un poco estar responsable de seguir o cumplir lo que ese abuelo no no consiguiera, aunque también, bueno, le conectas con sus dones, en fin, pero es como poner ahí como si se heredara, ¿no? Esto mismo pasa con los animales, ¿eh? Pasa igual. Y además, un animal energéticamente es como mi hijo en, el, en, la, en cuanto a la energía familiar del árbol genealógico, con lo cual, eh, si yo le llamo como mi abuelo, va a tener la carga de mi, la, las cargas de mi abuelo, va a estar... Eh, gestionando las cargas de mi abuelo, ¿no? eh, si yo le llamo como su abuelo, va a estar gestionando también las cargas de su abuelo, aparte de las eh, comparaciones odiosas que nadie se merece que van a ser inevitables. ¿no? Eh, a ver, más preguntas mm. Vale, a la pregunta de antes, ya me he explicado lo suficiente como para responder. La pregunta de antes, ¿qué pasa cuando les estás cambiando de nombre todo el rato? Bueno, pues cuando les estás cambiando el nombre todo el rato, depende mucho. Habría que preguntarle al animal si eso le gusta o no le gusta. Eh, si todos los nombres que le llaman le parecen bien o no. Y cuando le llamas, tener muy claro cómo le estás llamando. Primero, tener en cuenta... Le cambias el nombre, pero cambia la energía con la que le estás llamando. Si cambia la energía con la que le estás llamando, esto puede ser un lío para el animal. Puede ser, no quiero decir que lo sea, es una posibilidad, hay que preguntar, ¿no? Pero podría ser, ¿no? No que no se entere que le están llamando a él, porque de base ellos lo que entienden es siempre lo que nosotros sentimos, lo que tenemos en el corazón, entonces si en mi corazón está el llamarle a él, pues a lo mejor él sabe que lo estoy llamando, pero es lo típico nos pasa hasta también, a quien no le llamaban por su nombre completo y algún apellido en el cole cuando le iban a echar la bronca, y le llamaban por su nombre eh, corto cuando todo iba bien. A mí me llamaban Mariví, y cuando me llamaban María Victoria, leñe, ya sabía que algo pasaba, cuando menos, un examen. ¿no? Entonces, ellos igual, ellos de esto se enteran exactamente igual que nosotros. ¿no? Eh, entonces, no es el problema que haya muchos nombres, sino qué emana cada uno de esos nombres y si realmente están expresando la energía del animal o qué están expresando. ¿Están expresando tu capricho? ¿Están expresando tu estado de ánimo? Eh, si es así, si está expresando tu estado de ánimo, yo personalmente no soy muy partidaria. Yo creo que el nombre tiene que expresar la esencia del animal o de la persona y que nuestro estado de ánimo es algo que tenemos que hacer expresar de otra manera, no de una manera tan invasiva, o a mí me lo parece, como cambiándole el nombre al lado. ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo, ahí cada uno con sus criterios. Eh... ¿Qué más preguntas? ¿Me tenéis más preguntas por ahí? Ah, bueno, otro, otro tema entonces. Vale, pues me acabo de dar cuenta que tengo un nombre de para mi animal que no le está viniendo bien, ¿cómo le cambio el nombre? Bueno, dentro de que yo ya os digo, siempre voy a decirlo lo mismo, pregúntale a él una sesión de comunicación con un profesional que te sepa decir, que te sepa guiar y que sepa hacer este tipo de sesiones y, y, te, y te explique, ¿no? y, te, y os guíe y ayude al animal también, y a ti... Eh, pero dentro de esto, y si no lo quieres hacer así o no lo puedes hacer así, te diría, ten en cuenta sobre todo, a ver, ¿por qué la sesión? Porque es que hay veces que ellos hasta saben cuál es su nombre, ¿no? Hay veces que ellos vienen y te dicen qué nombre tienen. Mi gatita, yo la encontré en el motor de un coche, cuando nada, me, día, me cabía en la palma de la mano, y en cuanto la cogí, me estaba moviando como loca, lo primero que hice fue preguntarle, ¿cómo te llamas? Y, para un momento de maullar para telepáticamente decirme, ibis. Y luego siguió maullando como una loca. Lo tenía súper claro, ibis. Y con el tiempo yo he sabido por qué. Para empezar, es curioso, porque en el claro en ese momento yo no caí, pero es blanca y negra, como los ibis. <ríe> pero luego, con el tiempo, yo he ido conociéndola más, sabiendo más de ella. Y bueno, pues en este caso, y para susto de algunos que a lo mejor todavía... No están preparados para hoy estas cosas, pero ¿qué le voy a hacer? Cuando hablas con animales, esto es lo que hay. Eh, ella venía de una vida de ser un pájaro, supongo que probablemente un ibis. ¿no? De hecho, tiene fascinación eh, con las cigüeñas que tenemos aquí por, por vecinas. Y bueno, y una serie de cosas que han ido saliendo y se han ido viendo a lo largo ya del tiempo que he convivido con ella, que tienen que, relación con una vida suya anterior y ese nombre le ha permitido traer esas, según qué cualidades y según qué cosas, de su vida anterior a esta y hacer una especie de continuación eh, con esta vida de, del trabajo que ya hizo en su vida anterior. Por explicarlo así de prisa y corriendo. Eh, pero bueno, si le tengo que cambiar el nombre a mi animal y no lo quiero o luego no puedo hacer con una sesión de comunicación, ¿hay algunas? ¿cuáles son las cosas a tener en cuenta? Visto lo visto eh, a lo largo de esta sesión. Eh, lo primero que hay que tener en cuenta, primero, no le puedes cambiar un nombre de, de cabo a rabo sin, sin más. Primero ten en cuenta si, lo, si su nombre le gusta. ¿Vale? Si su nombre le gusta, pero aún así se lo tienes que cambiar, entonces tienes que buscar un nombre lo más parecido al que ya tiene. Eh, esto no es porque no vaya a entender que le has cambiado el nombre, lo van a entender, o sea, de, de sobra lo van a entender, ¿no? Que les, están ya, les estás llamando a ellos aunque de repente utilices otro nombre. Los primeros días se quedarán un poco como, ¿y ahora esto por qué? no Como cualquiera, o sea, tú a mí ahora me empiezas a llamar Petra y yo al principio empezaría pensando, ¿y eso por qué? Y luego, si no me puedo quejar y no te puedo decir, oye, vuelve a mi nombre, pues acabaría siguiéndote el rollo, pero después de unos días de decir, pero bueno, ¿y esto? ¿No? ¿y a qué viene? ¿No? Pues ellos exactamente igual. No hay diferencia en eso. Entonces, no es que tarden en enterarse, es que tardan en integrar el para qué y por qué, ¿no? A no ser que se lo expliques. <ríe> y, eh, y que estén de acuerdo también. Eh, entonces, que el nombre conviene que el nombre mantenga las sílabas de la cantidad de sílabas del nombre anterior o parecido, ¿no? eh, También, pues, por ejemplo, Pancho Curro, ahí fíjate, aunque este lo propuso él, ¿no? pero, pero, bueno, pues es el mismo cadencia, Pancho Curro, misma cadencia, ¿no? Con el nombre. Eh, otra cosa que suele convenir es mantener las vocales. Puedes cambiar las, las consonantes sin cambiar las vocales o por lo menos las primeras vocales o las más importantes. Eh, y al cambiar las, las consonantes cambias ese significado del nombre y cambias esa energía que tiene para ti ese nuevo, con ese nuevo significado, ¿no? que es el cambio importante al final. ¿no? Por ejemplo, de, puedes cambiar de cojita. Si adoptaste a Cojita porque la atropelló un camión de pequeña, ¿vale? Eh, y de repente te das cuenta que Cojita a lo mejor hace que ese nombre hace que una parte de ella nunca vaya a recuperarse de ese trauma y vaya gracia, ¿no? O, no, o, si, o por lo menos su nombre, cada vez que la llamen siempre le vayan a, a, a, a, a recordar que una vez un camión la atropelló, que vaya gracia, porque sinceramente yo, si eso me pasara, ojalá no... Nunca jamás me pase eh, Si me pasa y vivo para contarlo, lo último que querría es que me lo recuerden todo el rato. La verdad. ¿Sabes? Pero bueno. Eh, Cojita. Pues, por ejemplo, Lolita. Lolita tiene la misma cantidad de, de, de sílabas, tiene las mismas vocales, o más o menos Lolita, Cojita, sí, justo. Las mismas vocales... Y cambia, cambia completamente el significado. De hecho Lolita puede ser hasta coquetón sexy, ¿no? cojita no es coquetón sexy, ¿no? En fin, ¿veis? Eso es cambiarle, ese cambio de nombre es un cambio no tan fuerte, pero le cambia la energía y lo van a agradecer. Lo van a agradecer un montón, estar seguros. vale He tenido muchas sesiones a lo largo de los años que en las que solo un cambio de nombre ha hecho maravillas. Mira, me estoy acordando de Linda. Esta ni siquiera fue una sesión. Fue en un curso del camino de la tierra, hace ya muchos años, hace de los sí, de los primeros en, en Madrid, yo creo, em, que vino una chica con su perrita, que precisamente además era un. Estoy pensando, no es un maltés, es un. bueno, da igual la raza, un perro pequeñito, <risa> era un perro de tamaño pequeñito, ¿vale? Muy, muy faldero, ¿no? eh, que había atropellado un camión, y había atropellado un camión y entonces le faltaba una patita, toda una parte del cuerpo lo, la, lo tenía pelado y ya no le crecía el pelo, y entre lo chiquitita, lo desmelenada, que acababa de salir de todas las operaciones, en fin, la pobre... Se la veía un cuadro, ¿no? Y me acuerdo que... Eh, que cuando la, la conocíamos, pues todos... Claro, a todos nos gustan los animales, todos nos da ternura, todos tal, pero era, era inevitable pensar, madre mía, qué feuca, <ríe> qué feuca, ¿no? Pobre, ¡Ay, pobrecita! ¡Qué feuca! Ta, ta, ta, todo esto, y de repente le preguntamos el nombre. Y ella fue... Alto y claro, nos dijo a todos, dijo, linda, me llamo linda porque soy preciosa. No, no le habíamos dicho lo de Feuca a la cara, pero es lo malo de la telepatía, no hay secretos. Entonces cuando le preguntamos el nombre, ella tenía súper claro el nombre que necesitaba. Linda, para que dejaran de proyectarle todas nuestras apreciaciones eh, chungas ¿vale? sobre ella. Eso, y que su persona fue más lista que el hombre, cuando vio lo que ella hacía con, con su nombre, dijo así, ah, pues ya está, seguimos por ahí. Y le, le empezó a poner vestiditos súper chulos, que los que va guapísima, hasta en la tele ha salido linda y se ha quedado con todo, con todo el mundo. Eh, y lo último que le dicen es que Feuca es o oh, pobrecita, porque la gente no se entera, porque la ve tan linda y tan bonita y tan coquetona que de lo último que se enteran es que le falta una patita y, y, y así hace su vida linda como lo que es, una reina del glamour y la belleza <ríe> en fin a ver, alguna pregunta más que vea por aquí mira, amiga Toshiru. Sirio es, que es muy territorial, un poco pegajoso, no, poco pegajoso y a veces bastante aristo, arisco con las visitas. Sería mejor llamarlo pastelito de crema a ver si se dulcifica un poco. Me estoy planteando, me lo estoy planteando y mira que di vueltas al nombre hasta que lo bauticé. Vale, yo no sé qué significa Sirio, vale, no lo sé. Eh, pero de nuevo, o sea, yo a ellos diría lo mejor, la mejor manera de hacerlo, pregúntale a él que él te va a dar todos los matices, vais a saber bien qué es lo que pasa ahí, hasta si hasta es para quedarse con el mismo nombre, eh, pero ya vais a saber muchas más cosas el uno del otro, ¿no? Pero bueno, eh, me preguntan también, pero si no, eh, cuidado, porque a mí pastelito de crema me da que, que está puesto con sorna, y a lo mejor si es un gato serio o, o es un gato que por ahora, por ahora está enfadado, sí lo es, ¿eh? que no lo sé. Y si está, que no lo sé, ¿vale? Eh, pues ponerle un nombre desde la sorna no arregla mucho, por muy pastelito de crema que sea, ¿vale? A lo mejor lo empeora incluso, no lo sé. A ver, en tu opinión, para llamar a dos perros abusados, Bonnie y Clyde, que eran dos gánsters o un animal rescatado en malas condiciones, flamélico, flaquito. A ver, yo... A ver, depende, porque si... Que un argentino te llame flaca, <ríe> es una cosa. Eh, que le llames flaquito porque te está... Porque vino que creías que no salía de esa, de lo delgadito, flamélico, famélico que llegó. Eh, um... No deja de ser que le recuerde, que pueda recordar a, a, bueno, a lo que pasó, al hambre que pasó y lo mal que lo pasó. Porque no fue solo hambre, seguro también fue miedo, ¿no? Entonces, mejor, si se puede, mejor otro nombre. Y nombres hay muchos. ¿no? Puestos con conciencia, ya no es tan difícil poner nombres. Cuando pones con conciencia un nombre... Ya poner nombres resulta mucho más fácil, ya no estás navegando en la inmensidad de los nombres, sino que la cosa se perfila rápidamente cuando empiezas a hilar cabos si lo haces con sentido común. Mm. Hola Lorena, ¿qué tal? Me gustaría saber cómo influye un nombre en diminutivo, por ejemplo, lobito en vez de lobo. Se trata de un gato negro grande, alfa y regalón. Sin duda los nombres poseen energía y los modelan, gracias, abrazos. Pues, a ver, Lobito, eh, ¿cómo influye? Pues probablemente le da ese punto de ternura, ¿no? Entonces, eh, si él es regalón, si le ves contento con su nombre y, y, y también le hace justicia, pues porque es un pedazo de gato y Lobo no deja de tener ahí su fuerza, ¿no? El nombre de Lobo, pues Lobito, ¿no? Siempre y cuando no lo ani aniñes, o sea, si lo haces por la ternura, Bien, pero si lo estás aniñando, hay veces que con los nombres y la energía que les enviamos con los nombres, más que no sabemos cómo eh, de dar su sitio dentro de la familia a, sus, a nuestros animales en cuanto a qué hacer por la familia, porque todos tenemos un rol en nuestra familia y ellos en sus manadas también tienen un rol, ¿no? Y a veces yo veo que ni les damos un rol ni les dejamos crecer. Sobre todo cuando los tenemos desde chiquititos, ¿no? Es el niño y es el niño y ya puede ser eh, una gata de 20 años que sigue siendo... ¡Ay, mi niña! Bueno, cuidado, es una señora hecha y derecha que ha vivido más que tú porque ha vivido toda una vida de gato, es ya una anciana y ella sí ha pasado por todas esas fases o por lo menos lo ha necesitado. Entonces, tener esto en cuenta con los nombres. A veces el diminutivo, según va creciendo... Se puede quedar ahí. Y si no se queda ahí, pues quiero decir, en la infancia, eh, si no se queda ahí, tiene que cambiar tu energía. No puedes llamar a Pepito, siempre Pepito, como si fuera un niño, porque Pepito va a ser después un adulto y después va a ser un abuelo. ¿Vale? Entonces, tener esto en cuenta, acompañar con la energía, pues eso vale con que lo acompañéis con vuestra percepción. Pero cuidado si los nombres no están ya aniñando. ¿Vale? Por otro lado, poner un nombre a un animal es importantísimo y a lo mejor tenía hasta que haber empezado el vídeo por ahí, es importantísimo. Nosotros en los cursos de nivel 1, eh, fíjate que para venir a un curso de comunicación con animales, uno tiene que querer a los animales y tiene ya que verles de una manera un poco especial, me parece a mí, o por lo menos siempre yo lo considero así, pero aún así, todos presentamos a nuestros animales por su nombre. ¿Por qué? Pues porque en el momento en el que empezamos a presentarles por su nombre, deja de ser un perro o un gato para ser Rocky, Mander, Bobby o lo que le toque ser, el nombre que, que sea, ¿no? Pero ya es él, su personalidad, su individualidad, no un perro, no un gato. Entonces, para hacerles una de las maneras importantes de dejarles... En, Dejarles ver que les estás viendo, valga, valga la redundancia, madre mía, eh, una manera importante, una manera eficaz para que ellos, para mandar el mensaje de que les estás viendo como un individuo, como lo que son, y no como un objeto pelududo que se mueve por casa, vale por más que le quieras, es ponerle un nombre. Y me diréis que a algunos os sorprenderá, pero yo he conocido gente que no había puesto nombre a su gato, ¿vale? Y influye, claro que influye, también eso influye. Si poner un mal nombre influye en la relación, pues porque a lo mejor estoy potenciando pues, eh, cosas eh, que luego no quiero, entonces va a hacer que, que estemos todo el rato chocando y al final la culpa... En gran parte es porque he estado potenciando lo que no quería potenciar y luego me quejo, ¿no? Pero no poner un nombre ya nos está alejando mucho de nosotros. Le puedes llamar gato, pero gato como nombre, ¿vale? Y aún así mira a ver si cuando dices gato, ¿qué es lo que estás emanando? ¿Sí? Siempre, ¿cuál es el significado de la sensación que a ti te produce ese nombre? que le estás llamando? ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué más...? Mi gato chico lo bautizamos así porque de chiquitín creíamos que era chica y al parecer los huevitos nos dimos cuenta al parecer los huevitos nos dimos cuenta de que era chico pero a veces se comporta como un in, como indefenso estoy pensando si le gustaría nico pues mira es un buen cambio hay que preguntarle pero es un buen cambio de todas formas también entérate un poco qué significa por un lado siente a ver qué significa qué energía tiene nico ¿Vale? Si tiene la energía que tú le ves a él ahora, ¿vale? O el, el significado del nombre incluso que le estás poniendo. En fin, hazlo ya con conciencia. O mejor todavía, coge una sesión de comunicación y pregúntale a él. Gilda. Hola Marí, yo he hecho una sesión y le pregunté al gato el nombre que quería, pero no me dijo ningún nombre. Es un callejero que pretende siempre entrar en mi casa y cuando me acerco para darle cariño me pega, ha dicho que tiene que, hacer, que me ha dicho que tiene que hacer una limpieza en mi casa, pero es muy travieso vale, como yo no he hecho esa, esa sesión, me parece a mí o no lo recuerdo para nada eh, no creo que la haya hecho yo eh, no te puedo decir, o sea, no no te puedo decir pero si realmente él no quiere un nombre pues a lo mejor es que todavía quiere mantener las distancias hasta un punto no lo sé, vale, no sé si te dijo, pónmelo tú o que o no me pongas nombre o no sé qué te dijo. vale Pero es una manera también de mantener las distancias. Y si me dices que te pega todavía, <ríe> es que quiere ir poco a poco en esta en vuestra relación. A un gato déjale siempre ser él el que marca el ritmo de vuestra relación. Tú pónselo fácil, ponte a tiro, ¿vale? Pero tiene que ser él el que maneja el, la la... la la intensidad de la relación y la, las frecuencias de la relación para que él se sienta seguro. Y una vez ya se sienta seguro, ahí ya habláis, pero le, se toman su tiempo para saber si realmente eres de fiar. ¿no? Eh, y merece la pena ¿eh? hacerles caso y seguir, porque aprende uno, no solo vas creando una, un vínculo fuerte con el animal, sin, aunque parezca que no estás haciendo nada, sino que además aprendes mucho sobre ti mismo. Ana, Ana Clara, ¿qué tal? Hola, todos desde Argentina, recién me puedo conectar. Nuestro gato se llama Sir, pero cuando mi hermano lo compró le dijeron que era una gata y se llamaba Sara. Todavía le tengo que preguntar si le gusta el nombre. A ver, tener, tener, no hay... Porque es sobre todo si sospechas que el nombre le está haciendo mal por alguna razón o que no le gusta. O si tiene algún comportamiento extraño que ahora mismo después de este vídeo estás pensando... A ver si va a ser por el nombre... ¿Vale? Si no, si están contentos, si les ves contentos con su nombre o tal, no hace falta. De todas formas, los que habéis hecho ese curso de comunicación, pues chico, ¿por qué no? No perdéis nada por preguntarle al animal. ¿Cómo se hacen las sesiones? Ah, pues tienes toda la razón. Pues las nuestras son en entreespecies.com. Lo voy a poner aquí, un segundo. no he podido quitar el sonido desde el otro día que lo puso mi gato, Entreespecies.com en el apartado sesiones, ahí das directamente a agendar una cita y ves el calendario, está todo puesto para que sea lo más fácil posible. Muchas gracias por preguntar, porque a mí siempre se me olvidan decir estas cosas. Yo a mis gatos, aparte de sus nombres, les llamo príncipe, princesa, reina, ¿eso les podría confundir? Yo creo, a ver... La última palabra la tienen ellos, pero yo creo que no, yo creo que no, en principio no, porque por lo que me dices siempre, es una energía siempre muy parecida y es, y es muy clara, ¿no? De, es, le estás diciendo cariño, ¿no? De alguna manera, les estás mandando tu cariño con ese nombre, que no es un nombre, sino un, ni, mi, no, ni siquiera, no sé cómo llamarle, ¿no? Una, un apodo, ¿no? ni siquiera, ¿no? Es un adjetivo casi, la manera de usarlo así. Entonces yo creo que a ese nivel tampoco, tampoco, ¿no? Pero también os digo, o sea, estoy hablando en general y la última palabra siempre la tienen ellos. A ver. Bruna dice... Ah, espera, que creo que estoy... No sé si has empezado a hablar ya. Sí. Sí, ya he hecho una comunicación con mis gatos y perrita, pero no les he preguntado si les gusta su nombre, como ellos tampoco me se han quejado... Puede ser así, aunque no les guste, porque al final me da que pensar si ellos ya tienen sus nombres, entonces mejor preguntarles y llamarles por el suyo o pueden estar contentos con el que les he puesto yo y no necesitan que les llamen por el suyo original. Vale, ¿doy por hecho que los adoptaste y les cambiaste el nombre o algo así? ¿no? Eh, bueno, si has hecho sesiones de comunicación con ellos y no ha salido el tema del nombre, Puede ser que, es que estén contentos con el nombre nuevo. ¿no? A mí, cuando, cuando hago una comunicación con ellos, muchas veces diré ellos, si no les gusta nada su nombre, sacan ellos el tema. ¿vale? También está que el comunicador se deje sacar el tema, que estas cosas no son tan fáciles, ¿eh? como si estamos hablando. ¿eh? Pero, pero si el comunicador se sabe dejar el, sacar el tema pues eh, se lo van a sacar ellos si no les gusta nada, nada su nombre. Otra cosa es que tengan otras cosas más importantes de las que hablar y dejen el tema, para, para el tema del nombre para otra ocasión. ¿no? Entonces, que vienen con un nombre y se lo has cambiado, es, también es importante tener en cuenta todo esto que he estado explicando, como la razón por la que se, la, se lo cambias, ¿no? Eh, sé que hay animales que han sido felices en su vida anterior, pero a lo mejor, en su vida anterior me refiero en su, en su vida con sus personas anteriores y, y a lo mejor pues, eh, pues era, tenían un ponte un dueño que murió, al que querían mucho, les quería mucho, pero esa persona murió, luego andaba un poco de vueltas y al final acaban en tu casa, que es donde se van a quedar y donde les van a volver a quedar mucho otra vez y van a volver a desarrollar vínculos. Pero ellos tuvieron una buena vida con esa persona antes, ¿no? Y, y se, les quisieron mucho y le echan de menos de alguna manera. Entonces, a veces, esos animales no les gusta que les cambien el nombre o les da pena que les cambien el nombre porque es algo de lo que les queda de aquello que vivieron, ¿vale? Y aunque ellos se reponen a esas cosas mucho mejor que nosotros, pero, pero también tienen una parte fiel, ¿vale?, que para Y bueno, y sobre todo que ese nombre para ellos representa todo aquello que vivieron, ¿vale? No lo que vivieron después, sino que ah, representa el cariño que recibieron de aquel que les puso el nombre, que les cuidó, que les ayudó a crecer, que les educó, que no sé cuántos, ¿vale? Entonces, ahí no conviene cambiar un nombre a lo mejor. ¿No conviene o oh, sí? Al final, de nuevo, siempre os digo, es yo estoy hablando en general, os estoy hablando desde el... La, el, ahora ya os estoy hablando en todas estas suposiciones desde el, el, la, el sentido común, a lo mejor, pero a veces esto son cosas del corazón y el sentido común tampoco, tampoco tiene tanto que decir. Entonces, quienes van a tener siempre la última palabra van a ser ellos. Y bueno, yo creo que más o menos he contado todo lo que os quería contar sobre los nombres. Estoy echando un vistazo a mi chuletilla que tengo por aquí, a ver si hay algo que... Yo creo que os he contado más o menos todo sobre sus nombres. Es cierto, he dicho esto pero lo vuelvo a decir un poco más claro, es cierto que a veces ellos saben su nombre, pues como por ejemplo mi gata Ibis, o hay otros que tienen su nombre de otros, de otros lados. Es cierto que hay veces que no lo saben o no te lo quieren decir. Hay veces que te dicen, no sabrías pronunciar mi nombre también te digo, a mí me ha pasado más de una vez, y tienen toda la razón, porque luego le dices, bueno, inténtalo y, y ya. O sea, y te lo dicen y ni siquiera sabes si lo has entendido bien. no no sea, que sí, efectivamente. El tema del nombre da para mucho, pero sobre todo que tengáis en cuenta que es importante y que hay que poner nombres con conciencia y llamarlos con cariño y siempre balance, o sea, dando una energía que ayude a la persona o al animal a quien le estáis poniendo ese nombre. A ver, venga, Itzy y ya. El último nombre que he puesto es a una gatita de la calle que lo ha pasado mal y es muy clarita de color. Le he puesto Argy, que significa luz. Creo que, tiene que creo que tiene que transmitir algo positivo. Pues sí, no solo significa luz, significa princesa de la luz y trae muy buena suerte normalmente ese nombre. Así que... Un saludo para Argi de mi parte y nos vemos el miércoles que viene de nuevo aquí a las 3 en el grupo de Facebook de la tribu Entre Especies. De todas formas este directo luego lo subiré también al canal de YouTube Entre Especies TV y nos vemos los miércoles. Espero que os haya servido de mucho y si queréis contarme qué tal os va, luego con vuestros animales, los cambios de nombre y demás, nos lo contáis aquí en los comentarios. Un beso muy fuerte. Y hasta el miércoles que viene. Chao.